Hola. Hoy te explicaré qué es la Besit. Se trata de una biblioteca sin colección física a la que se accede íntegramente por Internet. La Besit pone a disposición textos completos de artículos de publicaciones científico-tecnológicas en las diversas áreas del conocimiento, obras monográficas en texto completo, estándares en texto completo y bases de datos referenciales y de resúmenes. Para ingresar la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, primero debes ingresar a la página de la Biblioteca Central de la MUSAM. Una vez dentro de la página, en la barra lateral izquierda encontrarás el acceso a las bases de datos. Haciendo clic en este enlace de acceso, podrás ver distintas bases de datos a las que tienes acceso a través de la Universidad Nacional de San Martín. Encontrarás entonces la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, más conocida como VECI.